Hola, mi nombre es Héctor Santos, soy graduado en fisioterapia y estudié dos años de un posgrado de experto universitario en psiconeuroimuno-endocrinología clínica. Este posgrado me otorgó una visión más amplia de cómo abordar a la persona que viene a consulta y que no solamente viene por un dolor de rodilla y observamos únicamente la rodilla, sino que entendemos el cuerpo como un todo y que es posible que haya partes en su contexto de vida social, alimentación, emociones, el movimiento, la calidad del agua... Buscar este abordaje más integrativo, a veces incluso con nutrición automolecular. La cuestión es poder observar esa persona desde la perspectiva más amplia posible para entender que todo lo que por parte de su vida puede influenciar directa o indirectamente en el problema por el que lleva a consulta. También estoy formándome como osteopata y eso también incluye más técnicas y más enfoque holístico para entender que a lo mejor esos problemas de rodilla pueden estar eh, supeditados a un dolor que ya viene más tiempo, que puede tener que ver con la espalda, con las lumbares, incluso se puede ver que hay ciáticas que no solamente tienen que ver con dolores a nivel de L5 o S1, que es lo más común y podemos encontrar incluso en radiografías esos hallazgos, pero que entender que esa foto de un momento concreto no... Es toda la historia que ha vivido esa persona y que es posible que en esa zona no haya nada en relación con su dolor, sino que venga un poco más alrededor de la columna o puede tener que ver con algún órgano, como por ejemplo algo en el tubo digestivo, puede haber una misbiosis, puede haber un hinchazón después de comer, que eso provoca que haya tanta presión a nivel del estómago que tenga que forzar y volver a hacer daño, dolor, una sensación de malestar en la espalda. Entonces hay que ver. Cuál es la causa principal, cuál es el origen de ese problema por el que la persona llega a consulta. Y esta es mi visión de la fisioterapia que integro con la visión de psicoenergonomía y osteopatía. Muy bien.